Hoy estoy celebrando el vigésimo aniversario de Undertow, el primer LP de la increíble banda de culto Tull. Estoy muy contento porque Tull ha sido una de mis principales influencias en todos los aspectos durante mi vida y aprovecho esta oportunidad para compartir un poco sobre esta banda. Para los que no lo conocen es una banda que surgió en los noventas en California y ha sido una prueba muy clara de que una banda de rock puede ofrecer mucho más que solo música y que además puede hacerlo manteniéndose al margen de todas las estrategias de marketing y todas las estrategias comerciales que dicta la industria de la música. Este disco marca, digamos, el primer paso en, toda la, en todo el viaje de lo que iba a ser Tool. Eh, es un poco mi lista en términos de contenido. En términos musicales es una joya y demuestra todo lo que estaba por venir. Entonces será una grata sorpresa para guitarristas, bateristas, bajistas y cantantes eh, porque el contenido y digamos su complejidad pero también su facilidad para llegar a las masas es sí, sencillamente sensacional. Este disco está próximo a vender su copia número 3 millones solo en Estados Unidos y demuestra que eh, hay una audiencia en el mundo esperando por este tipo de propuestas si quieren hacerse una idea más o menos eh, clara de lo audiovisual y de lo completo que es Tool les recomiendo que revisen alguno de los dos videoclips que acompañaron este disco o sea de su segundo o tercer track Prison Sex y Sower que fueron muy movidos en MTV a principios de los 90 y que son dirigidos por su guitarrista Adam Jones, quien tiene un talento adicional y espectacular para, en, en términos artesanales, para crear eh, lo audiovisual. Entonces chequé en esos dos videos para hacerse una idea de lo que se traía Tool y de lo que estaba por empezar. Entonces aprovecho, un saludo para todos los amigos de adolescencia que para quienes Tool es una banda de culto y desde aquí un saludo Atul y un feliz vigésimo aniversario para Undertow.